En este episodio voy a hablarte de Instagram Stories, de cómo conseguir que funcionen mejor y que te den resultados. Pero ojo, resultados reales. Uh -huh. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de estrategia de contenidos y marca personal, siempre desde un punto de vista creativo. Esta semana vamos a hablar de tres cosas. Cómo hacer mejores stories, cómo lograr que más gente vea tus stories y cómo conseguir resultados reales a partir de las stories. Es una estrategia muy sencilla. Primero, calidad luego lograr público y luego estrategia y objetivos. Y si te parece interesante y te parece útil, quiero pedirte un favor, ayúdame a mí también a conseguir mis objetivos y dale like a este episodio y suscríbete porque así me ayudas a crecer y me ayudas a seguir creando contenidos como este. <risa> A mí lo que me gusta de Instagram es que es una red súper potente, pero también muy versátil, que te ofrece multitud de formatos muy diferentes y, por lo tanto, puedes crecer de diferentes maneras. Puedes crear una estrategia completamente adaptada a ti y a tus circunstancias o a tu tipo de público o a lo que tú quieras. Personalmente, uno de mis formatos favoritos son las Stories, porque son un formato ideal para aumentar tu conexión con tu comunidad y, sobre todo, conseguir objetivos con estas personas, pero para eso tienes que usarlas bien, claro. Así que vamos al lío, vamos a lo que yo te había prometido. Y en primer lugar, te voy a contar cómo hacer mejores stories con seis consejos súper sencillos. El primer consejo que me gustaría darte para hacer mejores stories es que equilibres. Ni todo es trabajo, ni todo es lifestyle, es decir, que a tu público tampoco le interesa saber absolutamente cada detalle de tu rutina diaria. No se está conectando a tus Stories solo para ver lo que estás haciendo a lo largo de todo el día, pero sí que es verdad que las Stories son un formato básicamente de entretenimiento. Entonces tampoco puedes estar saturándoles con consejos, con tips, con contenido puro y duro. Entonces yo te recomiendo que equilibres un poco y vayas alternando pues un contenido más educativo con otro más de, bueno, de humanizar tu marca, de mostrar qué es lo que haces, de, de mostrar tu estilo de vida, todo lo que tú quieres inspirar. Segundo consejo para hacer mejores stories, cuenta historias. Si es que su propio nombre lo indica, son stories, son historias la gente entra en Stories buscando encontrarse con microhistorias. Tampoco hace falta que desarrolles ahí un argumento con planteamiento, nudo, desenlace, pero sí que vayas mostrando cositas, pequeños momentitos de tu día a día. Hmm. Así que aprovecha las historias, las Stories, para compartir momentos de aprendizaje, momentos de revelación que te hayan pasado en ese mismo día o que recuerdes de otros momentos de tu vida. No tiene por qué ser algo que te acabe de suceder, pero sí, Aprovecha todas esas cosas que te pasan en la vida cotidiana y que son interesantes. Oh, yeah. Por ejemplo, si estás escuchando ahora mismo mi podcast y en él digo algo que te parezca especialmente interesante, pues te vas a tus stories, lo cuentas, a mí me ayudas y te lo agradezco infinito. Pero es que además tu público va a ver que eres una persona activa, que está formándose, que está eh, viendo y escuchando cosas interesantes. Se trata de eso, de mostrar que eres una persona que vive experiencias. Tercer consejo para hacer mejores stories. Sé espontánea. No pierdas el tiempo diseñando stories que solo serán útiles 24 horas. ¿Significa esto que yo te digo que nunca jamás debes diseñar una story? No, para nada. Pero yo te recomiendo que pierdas tiempo diseñando stories cuando éstas te van a servir en más de una ocasión. Por ejemplo, si vas a hacer una campaña de promoción de un producto, vas a hablar de ese producto durante varios días. Puedes hacer un cartelito así en formato Stories para que cada vez que tú hables de ese producto en este medio, pues puedes colocar esa historia ahí estratégicamente. Wow. Pero no tiene sentido que te metas, por ejemplo, en Canva o en Photoshop y pierdas parte de tu tiempo, de tu tiempo de trabajo de hoy en diseñar una story que vas a colgar ahora y que dentro de 24 horas va a desaparecer y nadie la va a volver a ver jamás. Uh -uh. Pero es que además te digo otra cosa. El público prefiere las Stories espontáneas. El público prefiere que le muestres con imágenes y, sobre todo, con vídeos lo que estás haciendo o lo que estás pensando. Así que deja de invertir tu tiempo intentando diseñar Stories perfectas, buscando otras aplicaciones que te hagan un efecto súper chulo para tus Stories. Simplemente haz una foto, graba un vídeo y aprovecha las herramientas que te da el mismo Instagram para no perder mucho tiempo y le das un pequeño toque, pues pones un sticker, pones un emoji, pones un texto y con eso es más que suficiente, querida. No te compliques la vida porque pasar horas diseñando una story no es estratégico, no es rentable, no te sale a cuenta, no merece la pena. Cuarto consejo para hacer mejores stories. Muéstrate tú, muestra tu entorno, muestra tu vida. Obviamente, tú decides el límite. Hay partes de tu vida que puedes sacar en tus stories sin ningún tipo de problema y hay otras cosas pues, que no te apetece sacar. Y esto es completamente personal, es decir, solo puedes decidirlo tú. Tú sabes dónde está el límite. Pero sí que es verdad que el público ahora mismo no está buscando consumir productos o servicios, está buscando una conexión con la persona que hay detrás de una marca. Y para eso, pues tienes que mostrar cómo eres y cómo es tu vida. Decide qué partes de tu vida sí que tienen cabida en tus stories y sácalas frecuentemente a través de fotografías o pequeños vídeos. Oh yeah. Y sí, muéstrate tú, saca tu cara habla ante la cámara y cuenta por qué una cosa es importante para ti o por qué te gusta tanto algo. Cuenta cosas, háblales, porque es la única manera de que consigas esa conexión. Oh. Y aquí no me valen excusas, porque cuando doy este consejo, siempre hay alguien que me dice no, pero es que yo tengo una tienda de producto X y realmente el hecho de que salga yo no es importante. ¿Eh? Perdóname. Pero estos son excusas que nos ponemos. Hazme caso, sal en tus stories. Me lo vas a agradecer. Uh -huh. Y el quinto consejo está súper relacionado con este. Sal delante de la cámara y habla a la cámara. Ya te lo he dicho antes. Es decir, tu público quiere escuchar tu voz. Quiere saber cómo hablas. Quiere saber si gesticulas mucho o poco. Quiere saber si eres seria. Quieres saber si gastas bromas. Quieres saber si te pones nerviosa cuando hablas de un determinado tema. Quieres saber si te brillan los ojos cuando piensas en algo concreto. ¿Quieren conocerte? Oh, yeah. Y sí, sé que a lo mejor puedes estar pensando, ay, no, pero a mí lo que me interesa es que les guste mi trabajo, mi producto, mi servicio. Esta no es una cuenta de influencer para promocionarme yo. Pero la verdad es que si conectan contigo y tú amas tu producto, tu servicio, tu trabajo, lo que tú estás haciendo, tu proyecto, ese amor se va a contagiar a tu comunidad. Oh. Y esa es la manera de conseguir resultados en tus stories. Uh -huh. Que no te engañen con truquis, con formas de diseñar stories más vistosas. No, lo que funciona de verdad es la conexión. Así de claro te lo digo. Vale, y vamos por el sexto consejo para hacer mejores Stories. Limita los temas. ¿Eh? A mí esto me parece súper importante, porque claro, está muy bien que nos dicen. Vale, en Stories tienes que alternar el hablar de tu trabajo, de tu proyecto con contar así cosas de tu vida. ¿Y qué hacemos todos cuando nos dicen esto? Ojo, que yo también lo he hecho, que a mí también me ha pasado. Vale, pues como tengo que contar mi día a día, Llega la mañana y lo primero que hago es hacerle una foto a mi taza de café. Luego le hago una foto a mi desayuno, luego a mi comida, luego al en pie que me tomo a media tarde y luego finalmente a la cena. ¿Y por qué estás compartiendo todo eso? ¿Es que te dedicas a algo relacionado con la comida o es que la dieta es importante para ti? Oye, que si eres súper aficionada a la cocina y es algo que tú quieres mostrar conscientemente, está muy bien, pero lo que no puedes estar es hablando de un montón de temas diferentes, que yo sé que seguramente te interesan un montón de temas diferentes. Pero ¿qué pasa? Que si estás hablando de todo lo que te interesa remotamente, de libros que te has leído, series que te has visto, de todos los miles de aficiones, de tareas que haces todos los días, de personas a las que ves, si hablas de tantas cosas diferentes, no vas a crear un impacto en tu público. Yo lo que te recomiendo es que decidas unos cuantos temas de los que vas a hablar en Stories. Es decir, por un lado tienes los temas relacionados con tu trabajo, esos tienen que estar, y ahora piensa dos o tres cosas de tu vida de las que te gustaría hablar frecuentemente en Stories. Y limítate a sacar esos temas, porque todo lo demás lo que va a hacer es confundir a tu público y hacer que te recuerde menos si insistes mucho en pocos temas, el impacto que vas a generar en ellos es mayor. Wow. Pero venga, seguimos, que te prometí que no solo te iba a contar cómo hacer mejores stories, sino también cómo lograr que más gente vea tus stories. Y esto te lo voy a contar con tres consejos también súper sencillos. Consejo número uno, da motivos para que sigan viendo tus stories. Es decir, así de sencillo, que sí que te frustra mucho cuando te vas a ver las estadísticas y dices, ay, madre mía, cada vez hay menos gente que ve mis stories. ¿Cómo consigo que suba este número? Hacen que nos obsesionemos con los números sin interpretar realmente lo que hay detrás. Entonces, si tú quieres que más gente esté viendo tus stories, ¿qué tienes que hacer? Stories interesantes porque si no, oye, vas a pelear para que más gente acuda a ver tus stories, las va a ver, va a pensar por menudo bodrio, esto a mí no me aporta nada y no van a querer verlas más. Entonces, lo que te interesa es antes de atraer público nuevo hacia tus stories, es súper importante que te asegures de que tus stories son interesantes, Wow. entonces ve alternando. Cuando hables de tu trabajo, asegúrate de que los consejos sean súper prácticos y muy bien explicados y que aporten un montón a tu audiencia. Cuando estés compartiendo cosas de tu vida cotidiana, transmite la emoción que hay detrás para que al final tengan más la sensación de estar viviendo una experiencia que de ser meros espectadores de la historia que estás contando. Intenta no extenderte mucho, no hacer series de 20 historias seguidas. Por lo mismo, porque tienes que asegurarte que tus historias son entretenidas, que merece la pena verlas. Entonces no sueltes rollazos. Realmente este criterio, este consejo que te acabo de dar, ya sería suficiente para que empieces a hacer mejores historias. Simplemente dedícate todos los días a pensar si realmente lo que he publicado hoy es interesante, merece la pena. A mí me gustaría ver historias así. Y ve mejorando, ve reflexionando también cuando veas las historias de otras personas. Analízate a ti misma. Piensa por qué te gusta ver las historias de esta persona y por qué te gusta ver las de esta otra. Mira qué tienen en común y mira qué podrías sacar tú, qué podrías imitar de ellas. Ojo que no te estoy invitando a imitar el estilo de alguien. Simplemente te estoy invitando a que descubras qué es lo que te gusta a ti ver en historias para que luego crees historias similares. Segundo consejo para que más gente vea tus Stories. Publica tus Stories varias veces al día. ¿Y por qué va a influir eso en cuánta gente vea tus Stories? Muy sencillo, el algoritmo de las Stories. Sí, hay varios algoritmos en Instagram y las Stories tienen uno. Pues bien, el algoritmo de las Stories se encarga de ordenar de entre todas las personas que están publicando Stories, quién le sale primero y quién le sale después a cada uno de los usuarios de esta red social. Si una persona ha visto hoy tus Stories, es más probable que le vuelvan a salir tus Stories. Oh yeah. Y uno de los criterios que tiene el algoritmo para ordenar esas bolitas que te notifican que tu creador de contenido favorito ha sacado Stories es el hecho de que tú ya hayas visto Stories de esa persona o que hayas interactuado con ella. Entonces, si tú estás sacando Stories en varios momentos al día, las personas que ya te han visto esta mañana, por ejemplo, es muy probable que vuelvan a verte esta tarde. Pero también hay personas que no te vieron esta mañana, pero resulta que esta tarde tienen un poco más de tiempo y una vez han visto las bolitas de todas esas personas que ya han visto por la mañana, puede que tengan tiempo de ver las historias de una o dos personas a las que no han visto recientemente. Y ahí viene el criterio de interés y el criterio personal. Es decir, el algoritmo también ordena esas bolitas de historias, teniendo en cuenta qué historias ven personas que tienen intereses similares a esta persona que está viendo las historias ahora mismo. Y por último, tiene en cuenta también cuáles son las historias más recientes. Así que si estás publicando historias varias veces al día, es más probable que personas que no te están viendo normalmente te vean ahora por primera vez y, sobre todo, es más probable que repitan a lo largo del día y, por lo tanto, ya empiecen a ver tus stories de manera continua. Y el tercer consejo para lograr que más gente vea tus stories este es realmente mágico. Si te he dicho que el algoritmo de las Stories ordena las Stories teniendo en cuenta con quién ha interactuado esa persona, si tú quieres que a más gente se les muestren tus historias, no tienes más que interactuar con ellas. Así que deja de obsesionarte con lo que tienes que hacer tú en tus historias para conseguir más público y dedica un ratito todos los días a ver las historias de otras personas, especialmente el tipo de público que a ti te interesa, e interactuar con sus historias, porque así está llamando su atención y es más probable que luego esa persona, cuando vea la notificación de tus historias, quiera verlas. Vamos, que esto se trata de conexión, de relaciones reales, no me canso de decirlo. Bueno, pues ya te he enseñado cómo hacer mejores stories y cómo lograr que más gente vea tus stories, pero vamos a por la tercera cosa que te había prometido hoy. Cómo conseguir resultados reales a partir de las stories. Y ojo, porque las visualizaciones y cualquier otra estadística no son resultados, son indicadores, Wow. porque creo que tu objetivo, tu objetivo final, no es ser la persona con más alcance o con más visualizaciones de todo Instagram. Tu objetivo es sacar adelante tu proyecto. Tu objetivo es conseguir un determinado número de clientes o vender un determinado número de libros, por ejemplo. Pues bien, en mi experiencia hay varias formas de conseguir estos resultados y algunas se pueden aplicar a través de Stories. Pero obviamente, yo voy a compartir contigo las que a mí me funcionan y las que conectan con mi manera de hacer las cosas. Porque sí, hay técnicas con las que yo no me siento del todo cómoda. No sé si a ti te pasa eso de... ay, Yo, yo no quiero hacer esto. A mí me ha pasado un montón de veces. Bueno, pues el primer consejo que yo te daría para conseguir resultados reales a partir de las Stories es que empieces a generar conversaciones. Esto es, quiero que cuando hagas tus Stories, plantees preguntas a tu público constantemente. Le preguntes, oye, ¿y tú ves esto como yo? O eh, ¿tú qué opinas? Que le pidas que participe en la conversación. Las Stories no se tratan de que tú te muestres a ti misma y ya está, sino que al final pues, son iniciadores de conversación. También para generar conversaciones tienes otros trucos. Por ejemplo, puedes utilizar los stickers, estos stickers pues, de encuesta o de cuestionario, o de pregunta para ser la excusa que genere una conversación. Tú puedes poner un sticker de encuesta y a las personas que pulsen una respuesta determinada, les mandas luego un mensaje privado comentando la jugada, comentando esa respuesta que han puesto y por qué lo han hecho, y les pides su opinión o profundizas abres una conversación. Al final, las stories tienen que ser una excusa para estar creando una relación real con la persona que hay al otro lado. Y cuando esa persona te responda, sigue la cadena, continúa, continúa la conversación. Yo, ¿qué quieres que te diga? Para mí, esto de vender, de vender en Instagram y en cualquier parte, no se trata de yo te pongo delante de la cara un producto y a ver si picas y lo compras. No. Se trata de que mi producto puede ayudar a muchas personas y yo quiero ofrecérselo solo a esa persona que sé que está pasando por una situación concreta y a la que mi producto le puede ayudar. Y yo no quiero que la persona que compre mi producto tenga mil dudas y no tenga claro si realmente yo le puedo ayudar, sino que sea una persona que me conozca y que confíe en mí. Precisamente por eso, porque ya las personas no buscan un producto, sino que buscan confiar en la persona que hay detrás. Y porque además estamos en periodo de crisis y nos cuesta mucho más tomar cualquier tipo de decisión de compra, yo te invito a que a través de tus Stories crees relaciones reales. Si haces esto, vas a conseguir resultados reales en tus Stories. Antes de terminar, quiero aprovechar para contarte que ya puedes reservar tu plaza para mi Masterclass en directo, Vender en Instagram de forma honesta, que será el día 13 de octubre a las 6 de la tarde. En esta Masterclass voy a compartir contigo por qué Instagram es ahora mismo el medio más completo para iniciar una estrategia de comunicación, por qué no necesitas tener miles de seguidores para vender de forma recurrente, mis 5 mejores consejos para vender en Instagram sin desconectar de tu comunidad ni traicionar tus valores, y los siete pasos que necesitas dar para tener tu propia estrategia de comunicación y ventas en Instagram que se adapte tanto a tus necesidades y circunstancias como a tu público. Y esta estrategia que te voy a mostrar en la masterclass voy a enseñarte cómo puedes implementarla de manera súper fácil. Wow. Puedes apuntarte ahora mismo en merflores.com barra masterclass y te dejo el link en la descripción del episodio.